qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal antes de empezar si eres nuevo viendo si eres nuevo viendo el vídeo no, no has visto ningún vídeo de mi canal te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada es absolutamente gratis Dale al botón rojo y al lado tienes una campana dale click ahí para que te lleguen las notificaciones cuando suba un vídeo así tu suscripción no irá mal. y si te gusta el vídeo este tipo de vídeos dibujos y tal dale like así me apoyas y yo sabré que os gusta es, eh, os gusta este, este, estos tipos de vídeos y así subiré más. Y bueno, antes de empezar con el vídeo, quería mandarles saludos a personas que me lo habían pedido en el vídeo pasado. Un saludo para Cinti Sobisky, un saludo para Meliodas Sate Sate, Santiago Rivera, M3WTW Oficial, Mateo Gómez, Banano Gameplays, Luis Martínez. Si quieres un saludo en el próximo vídeo, me lo dejas en los comentarios. Y bueno, hoy compararemos dos materiales, eh, Prisma, Poder Faber-Castell. Dejadme en los comentarios al final del vídeo cuál os ha parecido, que, y cuál, cuál, cuál marca es mejor para vosotros. Y bueno, mmm, dadle like si os gusta, compartirlo con vuestros amigos, que creo que ya lo dije dos veces. Y si queréis un el próximo vídeo, bueno, ya lo he dicho otra vez. Bueno, espero que les guste el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós. Bueno, gente, aquí os dejo una muestra del boceto de cómo hice el dibujo. Sinceramente, no le di mucho esfuerzo ya que sabía que el objetivo del vídeo era, era el coloreado y comparar colores y no era el boceto. Así que lo hice así rápido solo para poder terminarlo y empezar con el vídeo. Este fue mi gente. Siempre lo voy a repetir, por favor, si eres nuevo y te gusta el contenido, no olvides suscribirte, activa la campana, que no cuesta nada, solo dos clics, no te costará ni 30 segundos, así que te lo agradecería muchísimo, ya que me cuesta editar los vídeos y todo eso. Y bueno, este es el boceto y el delineado, y empecemos con el vídeo. Bueno gente, en la comparación empezaré utilizando los colores Faber-Castell, eh, empezaré con los ojos, como veis luego iré a, al color de piel y luego el pelo y luego el traje. Como veis este dibujo no va a costar, no va a costar muchísimo colorearlo y como sabéis no soy profesional de pintando pero... Eh, van ig serán igualados para los prismacolors y para los fabricantes o sea no soy profesional ni en Fabricast ni en prismacolor así que aún así se podrá hacer una comparación y ver cuál es mejor dejarme los comentarios al final del vídeo eh, seguir el vídeo y al final me dejáis y me decís qué os ha parecido y para vosotros qué colores son mejores y también darme ideas para el próximo vídeo que queréis que suba si queréis un tutorial de, de, de de cómo dibujar, un, un, un reto o lo que sea. Y bueno, eh, os voy a dejar con el, con el coloreado y nos vemos en los colores Prismacolor. gente como veis ya hemos terminado de pintar la parte de la izquierda que utilicé los, los colores la marca faber castle en el traje cuando lo pinté de negro fue con un rotulador ya que no tengo color negro ni en o sea haré lo mismo en los prismacolors y bueno como, como si os fijáis eh, en faber castle quedaron los colores muy, muy claros o sea no, no no puedes diferenciar entre la sombra y y la sombra y el color normal no sé no sé por qué si es por la hoja o es pues porque son así pero yo recuerdo cuando lo utilizaba hace tiempo la verdad no está no eran tan mal para el anime o sea va muy bien es más yo prefería eh, los Castles para anime que los Prismacolors y luego ya para realismo eh, los Prismacolors van mejor ya que se mezclan con más facilidad y bueno como veis son los Prismacolors estamos pintando el pelo y luego iremos al traje el coloreado no ha costado mucho la verdad y, y bueno, ya como os dije, ya me diréis al final, compartirlo con vuestros amigos, gente si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido suscríbete por favor, me ayuda muchísimo a seguir, activa la campana que no cuesta nada, así te llegarán todas las notificaciones. Bueno gente, así habrá quedado el coloreado. Decidme en los comentarios para vosotros qué colores son mejores. Bueno, para mí eh, los Prismacolor se mezclan con más facilidad y como veis en pantalla se notan mejor. Y en cambio los Faber Castels eh, to casi todos son muy claros, entonces no, no puedes diferenciar mucho los colores. Por ejemplo, cuando voy a utilizar el naranja claro y el oscuro no, no, no hay mucha diferencia. Aunque yo sinceramente no sé utilizarlos muy bien porque no soy profesional, pero solo con esto se, se ve alguna diferencia, pero también hay gente que sabe utilizar los Faber Cards y les sale mejor y, y dicen que son mejores que los Prismacores, también son, son gustos y bueno, para realismo, eh, ya que los Prismacores se mezclan con más facilidad, pues son más convenientes en, en, ese, en, ese, en ese dibujo. Bueno, dejadme vuestro, vuestras, opinion, vuestras opiniones en los comentarios, decidme que para vosotros cuál es mejor. Y la hoja tampoco es que he tenido una hoja buena para dibujar, eh, son malas la verdad, por eso no he podido colorearlo bien y bueno, dicho esto, si os ha gustado este vídeo darle like que no cuesta nada, al botoncito, al pulgar, suscribiros. Eh, activa la campana es muy importante si os vais a suscribir así así para que no vaya en vano activa la campana así cuando yo suba un vídeo nuevo os pues llegará la, la, la notificación así que gente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo adiós